Hijo, nuestro hijo Jorge Vázquez Morón, charlando un ratito le venía contando los lo más de 100 merenderos eh, el laburo de, de todas ustedes este tiempo que, que ha sido muy difícil y lo agradezco, lo agradezco muchísimo porque la situación, ahora no, vamos a estar contando, ¿no? es muy complicada, pero en definitiva lo que viene es mucho mejor, ¿no? Es, es esperanza y es fundamentalmente que los pibes y las pibas que hoy están en los merengueros puedan comer, puedan volver a comer en la casa con su papá y con su mamá y que su papá y su mamá tengan el aburro. Es, es, es, no, no, no es más ni menos que esto, que haya trabajo y, y que eso que, que, ha, que ha lanzado Alberto con, con Daniel, que es el plan de lucha contra el hambre, a partir de diciembre comience a resolver todo este tipo de problemas, ¿no? y estamos muy esperanzados, los intendentes estamos muy esperanzados, compañeras, compañeros, vecinas, vecinos en esta función y, y ustedes van a ser una parte más que importante en, en todo este proceso. Somos de 100 merenderos, son casi kilos pibes que no solamente meriendan o almuerzan o cenan con la vianda, sino que, que en materia de salud hacemos mucho abordaje con el calendario de vacunas y todo lo que tiene que ver con lo que charlábamos recién, ¿no? Temas nutricionales, talla, peso, poner el cuerpo y hacer lo que haya que hacer en, en este momento, ¿no? Y también en situaciones de género, políticas de género, hemos logrado también asistir a muchas vecinas, mujeres que, que tenían algún problemita y que el merendero nos ayudó a detectar muchas otras situaciones que no, que no lográbamos ver, ¿no? Así que nada más que esto, gracias de corazón, muchas gracias de corazón a, a todas y a todos Pero bueno, se ha otra Argentina, con mucha esperanza. Digo, la verdad es que lo que me anima a, a seguir regulando el esfuerzo es la Argentina que se viene. Que, que va a ser mucho mejor, que va a ser con trabajo, que va a ser con felicidad, que va a ser con la familia reconstituida. Yo sueño con, la, con que la familia esté nuevamente feliz eh, en una mesa sentada. Que el padre de la madre tengan laburo, que el pibe pueda comer en esa mesa, que la abuelo tenga una buena jubilación, que tenga los remedios gratis que han sufrido mucho, así que sueño con eso, nos vamos a romper el alma, vamos a dejar el corazón para que eso pase, lo vamos a acompañar a Alberto, lo vamos a acompañar a Daniel, porque estamos muy esperanzados en lo que viene, después de tanta malaria, de tanta bronca, de, de ese estado que nunca, nunca puso la cara, que nunca estuvo, de ese presidente que no le importa nada, venimos nosotros y somos peronistas y como buenos peronistas, vamos a trabajar para los primeros tiempos. Así que muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días a todos a todas. Primero, felicitación por la tarea que hacen. ¿eh? Están poniendo el cuerpo, están laburando, están ayudando, están haciendo que haya muchos chicos, muchas chicas, muchas familias que tengan lo básico, que es poder comer y arrancar las de felicitaciones, de todo corazón, al esfuerzo, a la tarea, a todo lo que hacen todos los días. De corazón, de corazón, la Argentina se si sostiene no porque hay un montón de gente poniendo el cuerpo, trabajando, haciendo como todos ustedes. Un gran orgullo para mí estar hoy acá con ustedes y felicitarlos. Recorrí muchas veces el país y conozco un montón de gente y me doy cuenta donde hay buena gente. La buena gente está cuando le duele el dolor del otro. A Juanchi le duele el dolor de lo que pasa y por eso es buena gente y con la buena gente vamos a construir el ser de la gente. Porque Nos juntos, Juanchi, y bueno, No puede ser o sea así, no puede ser. Tenemos que laburar todos y, y de verdad vamos a trabajar todos juntos. Nosotros tenemos tres cosas básicas que queremos que hay que resolver rápido. Primero, todos tienen que comer bien. Todos tiene que comer bien en la Argentina. Tenemos que lograr que lo básico, leche, harina, huevo, arroz, fideos, galletitas dulces, cero, carne, verdura, fruta, todos, todas las familias accedan a la canasta básica. El compromiso que todos tenemos, lo está haciendo Juan Chico, la canasta que ha armado, lo están haciendo ustedes poniendo el fuego. Es que en todo el país se haga como se está haciendo lo que es que todos accedan a la canasta básica. No puede haber hambre en la Argentina. No puede haber hambre. El primer compromiso de verdad es que hemos ayudado a los que están haciendo. No venir a inventar nada, no venir a dar una charla de lo que hay que hacer. Si todos saben lo que hay que hacer. Es ayudar con recursos, con esfuerzo, poniendo el cuerpo. Nuestra primera tarea es que todos coman en la Argentina. No es lo mismo comer. De que todos coman y que todos coman bien. Esa es la primera tarea y en serio viene un esfuerzo grande de Alberto de todos nosotros para poder hacer eso. Lo segundo es que queremos ayudar mucho a los más chiquititos. Estamos con un problema cero cuando se hace todo el tema de control de peso y talla los chiquititos la tienen complicada. Todos los meses baja el consumo de leche. Una cosa vergonzosa en Argentina es que mucha gente está tomando leche. Todas las madres saben que los chicos tienen que tomar leche. Si no toman leche quiere decir que estamos una costa complicada. Yo todos los meses digo, a ver qué pasó, baja el consumo de leche, y baja, y baja, y baja, y baja, y baja. Es desesperante. Tenemos que, en serio, trabajar con todos, y con todos empezando por las madres que tienen chicos más chiquitos de hasta seis años para ayudar a que accedan a la carta básica, a que tengan mejor acceso a los alimentos, a que todos los chicos consuman leche. A que de paso empecemos a hacer lo que decía Juancho, el control de peso, de talla, ver cómo está, ver cómo anda en la escuela, ayudar a que la familia se pueda comer, ayudar a que la familia haya una mesa donde hacer los deberes, una mesa donde el chico pueda hacer los deberes, donde la chica pueda hacer los deberes, donde se pueda comer. Tenemos que trabajar en eso, pero muy importante para nosotros es empezar con las familias que tienen chicos más chiquititos. Un chico come mal, aprende mal y se le complica todo. Esto. Si come bien, arranca bien, está más fuerte, va a estar más atento en la escuela, va a empezar a lograr, va a empezar a mejorar, y así lo vamos a hacer. Es muy importante para nosotros querer ayudar a todos y empezar con las familias que tienen chicos más chiquititos. Y un pedido para mí, para todos, todos los chicos tienen que estar en la escuela. Tenemos que lograr que todos los chicos que están en la escuela. Todos los chicos tienen que estar en la escuela. Lo mejor que hay en la escuela, que en la escuela. tiene un montón de problemas hay cosas que hay que mejorar en la escuela hay materias que hay que hacer, todos los chicos tienen que estar en la escuela el pedido de todos es que siempre, siempre, todos los chicos tienen que estar en la escuela la mitad de los chicos no están en la escuela secundaria el problema más grave en Argentina es que la mitad de los chicos no están de cada dos chicos uno no está en la escuela tenemos que ayudar a que todos los chicos estén en la escuela si nosotros logramos que todos coman bien que todos los más chiquititos accedan a lo básico, básico y sobre todo al consumo de lácteos y lo básico, básico de la vida. Si logramos que todos los chicos estén en la escuela, empezamos con una base. Lo primero que tenemos que hacer es partir de una base. Las tres cosas que sí o sí tenemos que lograr cuanto antes, que todos coman bien. Que todos coman bien. Que los más chiquititos accedan a los alimentos básicos, básicos y que todos los chicos estén en la escuela. Eso es lo básico. Tenemos que lograr eso. Es elemental, pero es lo que tenemos que lograr. Cuando logremos eso, empezamos por lo que viene, que es que haya la que haya trabajo, que se mueva la economía, que haya charlas, que el gasista, que el plomero que la persona que se rompe en su casa pueda hacer algo y puede ir moviendo Que logremos empezar a movernos todos y empezar a trabajar y ayudar a mejorar la vivienda, a mejorar la piecita que falta, a mejorar el techo que tiene dificultades, a hacer una mejor casita para cada uno. Empezar a mover lo que tiene que ver con la posibilidad de trabajo. Yo creo que lo que viene con mucha dificultad es algo bueno para la Argentina. El gobierno de Alberto, el gobierno de Juanchi, de Axel, de todo, va a ser bueno para la Argentina. Porque nosotros creemos en dos cosas, en estudiar y trabajar. Que hay que estudiar y trabajar. Que todos tienen que comer bien. Que todos tienen que tener un plato de comida en su casa que todo tiene que tener lo básico y que para que uno le vaya bien tiene que estudiar y trabajar entonces si ayudamos a los que estudien ayudamos con el trabajo, empezamos a crear trabajo la cosa se va a mover me parece a mí que hoy le va bien al que vende droga, le va bien al que va por la banquina le va bien al que está por el costado y que lo que tenemos que hacer es que le vaya bien al que estudie y trabaje al que estudie y trabaje y los lugares, los comedores los merenderos los centros de atención primaria, los lugares donde están los chicos, las chicas, desde ahí tenemos que trabajar y fortalecer. Yo solo vengo a saludar, a acompañar a Juanchi, admiro toda la tarea que está haciendo, le pone el cuerpo, labura, labura en serio, acompaña, le pone el cuerpo. Gestionó en cuatro años durísimo, va a gestionar en cuatro años buenos para la Argentina, donde vamos a poder levantar, donde vamos a recuperar esto. Y al laburo de Juanchi, al laburo de todos, son los tres compromisos de corazón que pido para que todos lo hagan. Uno, cuando vean que un pibe no está en la escuela, tienen que avisar los chicos. Tienen que estar en la escuela. Tienen que estar en la escuela. Los chicos tienen que ir a la escuela. En serio, en serio, de verdad. Cuando un pibe no está en la escuela, una pibe no está en la escuela, hay que ayudar. Segundo, vamos a garantizar a todos con distintos mecanismos, con una tarjeta para comprar alimentos, ayudando a los comedores, en distintos lugares, que todos accedan a la gran básica. Alberto lanzó un plan que llama Argentina contra el hambre. No puede haber hambre. No puede haber gente que tenga la panza vacía en Argentina. No puede haber gente que se vaya a dormir con un pedazo de pan y más le cocida la noche. No puede haber gente que se saltee las comidas. No puede pasar eso en la Argentina y no va a pasar. Entonces, si nosotros logramos que todos los chicos estén en la escuela, que todos tengan la panza llena, si logramos que además. Ayudamos con la salud, ayudamos con el trabajo, empezamos a dar una mano, empezamos a lograr que la familia empiece a integrarse. Todos los que puedan que vuelvan a comer en la casa, estamos empezando desde lo básico de lo básico. En la Argentina tenemos que lograrlo en serio: que la gente coma en la casa, que todos coman, que todos los chicos estén en la escuela. Es lo básico, después viene todo lo demás. Pero nos convoca ahora lo básico, lo básico. Uno siempre tiene que ponerse las medias de los zapatos, tiene que decir que es lo no, ¿Qué arranco? ¿De dónde arranco? ¿Qué es lo primero que arranco? Hay que comer, tienen que estar los chicos en la escuela, toda la familia tiene que poder estar en condiciones y acceder a la canasta básica. Hoy esto está difícil, está complicado y ustedes le está poniendo el cuerpo. Vamos a trabajar para eso. Un honor a acompañar a Juanchi, un honor estar con todos ustedes y decirles eso, que estamos para elaborar, para poner el cuerpo, para hacer, para hacer, para hacer. Y de verdad. Todos los pibes tienen que estar en la escuela. La Argentina se reconstruye si todos los pibes están en la escuela. Es difícil, es complicado. Hagamos el esfuerzo, de corazón. Cuando ven un pibe, una piba que está en la escuela, de corazón, tenemos que lograr que todos el Gracias, un honor en serio. Soy acá de Morris, tengo un merendero hace cuatro años ya, tengo 54 chicos. desde qué edad? Desde seis meses hasta 17 años. Le damos la leche. Hace dos años optamos por cocinar de noche, porque no tenían para comer de noche. Y es que se vayan a dormir sin comer. todo el día abierto, Todo el día, todo el día, todo el día. Cocinamos a la noche porque vino un nene de tres años a pedir un pedazo de pan. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a cocinar. Listo, vamos a cocinar. Entonces pues empezamos a cocinar. Cocino en la calle porque no tengo un lugar. Cocinamos en la vereda. Cocino en la vereda, en la calle. A leña. A leña. Porque no tenemos cocina, no tenemos nada. Las ollas que tenemos son prestadas. Que, que estamos, que este ya cocinamos y que... Vamos a ver si no nos piden la olla hoy. Sí, entonces estamos así, estamos así, entonces cocinamos, llegamos a cocinar los siete días a la semana. ¿Quién te Una vecina. Cuando pues nosotros teníamos nuestras ollas y nos saltaron en mi casa y me las llevaron. No importa. Y entonces optamos por cocinar, cocinamos siete días a la semana, después cinco, después cuatro. Y ahora cocinamos dos veces por semana porque el bolsillo no me da y a mis compañeros tampoco que me ayudan. No nos da para comprar el puré de tomate, para comprar las verduras, para comprar el arroz, o sea. la carne o el pollo, Compramos alitas, pero ya no, no nos alcanza, no nos da. Comedor nocturno, le, le decimos nosotros porque... Eh, al mediodía, los chicos comen en el comedor del colegio. Salen, nosotros lo esperamos con la merienda, y a la noche vienen a buscar la comida. ¿Cómo está comiendo? ¿En la escuela está comiendo bien? Más o menos comen. Pues le dan arroz con verduras, así. No es que le dan una buena comida que ellos se llenen. 70, alrededor de 70 personas, sí. Taper olla, lo que tengan a mano. La gente, ¿con algo? No, Nada. Mayormente no. Está sin van trabajo. A la los chicos iban a la escuela. Todos, a todos, todos, porque nosotros hacemos un grupo de che, al colegio. Ah, claro. Vamos, los despertamos, che, tenés que ir al colegio. Sí. Tienes que hacer tareas, sí, lo, lo ayudamos a hacer sí, la tarea. Mira, lo la los levantamos y que las madres también. Se, mueva. Se muevan, ¿Sí? Bueno, ¿alguna más que decir algo, Che, o yeah, sigo hablando? Yeah, yeah, yeah. <risa> yeah. <risa> eh, yo soy Cristina, me dio el copecito, hoy día. Eh, bueno, yo tengo 40 chicos. de una de la tarde hasta las 4, de 4 a 6, y de 6 a 8 son los adolescentes. Eh, estos cuatro, sí, muchos adolescentes y estamos tratando de, de incorporarlos, porque los, chicos, los adolescentes también comen. Y ahora estamos haciendo una huerta para que los chicos estén incentivados, eso nos propuso el señor Intendente, con Carolina también, para poder incentivar a los chicos para que estén en la calle. Eh, sí hay chicos que dejaron el colegio eh, por problemas económicos, por problemas social, eh, por tema de droga. Así que hay muchas también mamás con el tema de violencia de género que se las trata de, de ayudar, articulando con la casa de la mujer y asimismo asistiéndolas. Tenemos un buen equipo. Y desde que está lo que es red de merenderos, a nosotros se nos facilitó mucho también, aunque la necesidad es mucha, porque hay papás que no, realmente no tienen trabajo. Entonces se lo trata de, de contener también, porque no es solamente el chico que viene a comer, sino también es una familia atrás. Los chicos a veces comen salteado, porque esa es la realidad. Yo a veces digo, comen por etapas. Y a veces es verdad, van con ese mate cocido y ese pan a dormir, hasta el otro día levantarse si desayunan, entonces como yo siempre digo, es el chico que come bien, tiene buena salud y puede pensar, un chico que no come bien se duerme en la clase, entonces está bueno eso de poder tomar esa iniciativa de que los chicos tienen que tener para comer y es lamentable decir eso, pero es así, se ha incrementado el número de chicos, yo tenía 30 chicos. 40, y no, y no termino de contar los adolescentes, porque esos mismos chicos que son, vienen de chicos, van creciendo, y no se los puede decir, bueno, ya está, hasta acá cumpliste un rol. Así que se los trata de contener y asistir. Y tenemos eh, las herramientas, nos falta mucho, porque nos falta mucho. Este gobierno hizo desastre con el tema de, de alimentos, de chicos, de familia, desempleo. Creo que se encargó de destruir todo lo que, que se había reconstruido. Yo sé que el próximo gobierno nos vamos a levantar, vamos a estar juntos, porque esa es la idea, de poder trabajar juntos, de articular con los merenderos, de saber que bien común son los chicos, eh, que acá nadie compite con nadie, sino que, que es feo el ruido de la panza de un chico. Uno grande puede tomar mate y engañar el estómago. Un chico no, no rinde al otro día. Eh, hay muchos problemas... Eh, de, temas de lo que es la boca de los chicos también, lo que es salud así que hay que empezar a, a marcar bien esas cosas para, para poder acompañar yo creo que el acompañamiento el seguimiento de esas familias es lo fundamental para no dejar que ese chico deje el colegio o esa familia le falte así que bueno, yo hace seis años que tengo el merendero y, y todavía estamos que, bueno. y yo tengo muchas mamás jóvenes yo soy promotora de salud, le puedo enseñar, le puedo hablar, eh, pero es un poco difícil el tema de los adolescentes porque lo que planteé te ríen y vos. Eh, pero sí. ¿Vos de salud? Sí, yo soy promotora de salud. La recibí acá. Vos una de las primeras camadas de promotora de salud de acá del municipio. ¿Y los más chiquititos sí, la escuela y los Y los más chiquititos sí. Sí, sí, sí por Los chiquititos sí, porque se les trata de insistir a las mamás, se las acompaña. O sea, si ese día no tiene zapatilla, mí, como se recibe mucha ropa, lo que es en el merendero, se trabaja con un eh, ropero comunitario, eh, no, no hay excusa de que un chico falte. Van a la... Y me sorprende, me, me admiro lo que ellos hacen de levantar puerta, eh, casa por casa y levantarlos esto Está bueno, está bueno porque lo que es la niñez se perdió, lamentablemente se perdió por la situación económica. Chicos que tienen que ir a cirugiar... Creo que tienen que juntar botellas ayudar a su papá con 5 o 6 años. Y esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Yo sé que va a cambiar. Para mejor, ahora que va a estar Alberto en el gobierno y Cristina. ¿Sí, señor. ¿Eh? Sí, sí, por favor, sí, sí. Ya tenemos estas frutillas. Ah, sí. la, de los tenemos un con la compañera Carla. ...en el barrio que ocupa una cantidad de 101 viviendas. Eh, tenemos La cantidad de chicos varía entre 40 60, hemos llegado a tener 100. Eh, se hace un laburo en conjunto con la ONAUR, o laburo en los barrios. Eh, hoy no abastece el, eh, Juan con el plan de merendero en los barrios, porque es, eh, es insostenible a veces la cantidad de chicos y tratar de, de, de, de alimentarlos a todos, ¿no? Eh, se está haciendo un trabajo de contención, que es lo, lo principal, y eh, los pibes se van contentos. Eso es. ¿Cómo es. ¿El tema del laburo? ¿Algo de laburo? Eh, no. Es sí, decir, varía, eh, hay mucha desocupación. Mucha desocupación. Eh, los chicos, claro, los chicos eh, nos manifiestan eso, viste que si se pueden llevar raciones de... Eh, de lo que sobra para, para, para los más grandes. Sí. Eh, se hace el curso de, de pastelería gratuito. La gente que misma, sí, esa que va, va a aprender los cursos, deja eh, un 30% de su producción para los chicos, porque no, no alcanza a veces. Eh, se dan capacitaciones de, de uñas para que las mujeres tengan un nuevo ingreso. ¿viste? ¿Y hacen algún ingreso de los que hacen pastelería? ¿Todo después vende? Sí, sí, sí. hacen producción para. Sí, el miércoles pasado hicieron pan dulce ya, para las fechas que se vienen, claro. Y bueno, eso es más o menos la experiencia que tenemos nosotros en el bar. ¿Y van después los escuela. Sí, sí. Tanto. Y bueno, hay una buena contención de, de los comedores en los colegios. Eh, los pibes, eh, hay una vianda presente porque hay un gobierno municipal presente. Por eso eh, los pibes están como están, ¿no? Acá en Urlinga por lo menos. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias. En comedor en el cual hay 150 personas y entregamos vianda martes y viernes. Pero casi la mitad son personas jubiladas grandes que vienen a buscar su vianda. Eh, yo lo quería preguntar porque entre las tarifas que son insostenibles. Que no, no, no, no sé, la verdad realmente no se pueden pagar. Y los sueldos de los jubilados, que son mínimos, si hay algún proyecto, algo como para ayudarlos, para salir adelante, eh, inclusive los remedios que no se pueden comprar. Este, y en realidad nosotros ayudamos con comida, pero en cuanto se puede dar algo se da, pero eh, no, no se puede. La verdad no puede. Claro, muchísima gente es grande, sí desocupados, jubilados, pero más que nada jubilados. Bueno, ahí, Alberto, lo que pasó para mí en la Argentina es que además del tema de los alimentos, hoy todo el mundo debe plata, termina endeudándose y tomando deuda en cualquier lado, entonces arranca el mes, aunque cobre el jubilado, y le van descontando un montón y casi no le alcanza. Por eso es... Eh, Ahí lo que planteo es, por un lado, el tema de los medicamentos, porque además de que los medicamentos están caros, han quitado parte de los medicamentos para la gente grande, el PAM y todo. Volver atrás con eso y congelar el tema de las tarifas y resolver el tema de las tarifas para las instituciones sociales, pues es una locura. Lo que hay que pagar es una locura, está muy difícil. Lo que yo veo es que para muchos jubilados, para mucha gente grande, en realidad, aún el que tiene sueldo le alcanza para una semana nada más, y después ya está. Y después va tratando de llegar como puede y por eso hay tanta gente en los comedores tenemos el comedor de unos 24 pesos de luz no lo puedo pagar es una locura lo que me ahí lo que nosotros queremos hacer, bueno, es que las instituciones sociales tengan una realidad distinta al resto, no es lo mismo alguien que alguien está trabajando en la tarea social que otro que está haciendo otra cosa para el tema de la luz, del gas, del agua eso sí lo van a tomar, no hay manera. Acá, todo, todo el mundo de plata, aumentaron de manera brutal las tarifas y en el caso de los jubilados, además, le bajaron, le recortaron. Eso no es una locura. Lo que ha pasado no es locu una locura. una locura. Gracias, Gracias, te la amo. Mi nombre es Mónica Tapia, hace 20 años que tengo un merendero y ahora me, está, eh, me, están, me ayuda el Secretario de Obras Públicas, me ayudó bastante tiempo y ahora me está ayudando el Intendente, o sea, con ayuda directa, así que les agradezco. Estamos trabajando con gente de la Universidad de Wuhan, vienen asistentes, están ayudando a los chicos haciendo juegos donde se les dice cómo tienen que, para defenderse antes, la, la policía, cómo tienen que actuar los, los derechos de chicos y de adolescentes. Y después, de mayores, perdón, y después ahora están, va a ir un equipo médico para enseñarle a los chicos cómo tienen que lavarse las uñas, la boca porque ha aparecido una bacteria que eh, le, le provoca muchos granitos en la boca y además se le caen las uñas. Estamos haciendo lo, todo lo posible para salir adelante. Tratamos de, de molestar en lo menos posible. Y eh, le, pedí, le damos las gracias al Intendente porque nos está ayudando mucho. Así que bueno, eso nada más.